Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, a donde seas. Hoy estamos al último día de julio, el 31, viernes 2020, y vamos a continuar con la lectura del libro Diseñando el Futuro. Pues ya fresco. Y estamos, la semana pasada empezamos el capítulo 7, pero hay muchos capítulos 7, así que vamos a empezar hoy desde la parte que dice transporte. David, ¿te apetece leer? Sí, dame un chance. Eh, página 42, ¿correcto? Uh -huh. Ya. Okay. Yeah. Cuando tú quieres. Ok, Ya. Yeah. Si no lo encuentras, si quieres uno de nosotros puede empezar, David. No, ya voy a empezar. Ya. Voy. 41, no. 42. Transporte. Ah, okay. <ríe> ok. Transporte. Cuando se desee salir de la ciudad, vehículos terrestres, aéreos, acuáticos, espaciales y otros guiados por computadora podrán transportar pasajeros y carga. La gran velocidad de desplazamiento de pasajeros a través de viaductos terrestres, puentes y túneles se logrará por medio de trenes de alta velocidad que abarcarán enormes distancias, reemplazando eficientemente la mayoría de los transportes aéreos. Algunos vagones o, comp o compartimientos de pasajeros podrán ser transferidos durante el tránsito del tren con lo que se eliminarán las actuales pérdidas de tiempo en estaciones de transbordo, causados por las largas escalas. Trenes, embarcaciones transoceánicas y submarinos podrán encargarse de la mayor parte del transporte de carga. Muchas de las unidades de transporte tendrán componentes removibles con contenedores estandarizados, permitiendo labores de descarga y transferencia rápidos y sencillas. En las ciudades, varios tipos de escaleras mecánicas, elevadores, transportadores y transbordadores serán diseñados para transportar a las personas en todas las direcciones, incluso sobre los edificios. Estos se interconectarán con otros sistemas de transporte, permitiéndoles llegar cómodamente hasta sus hogares. La mayor parte de las unidades de transporte Perso eh, la mayor parte de las unidades de transporte personal serán controlados por reconocimiento de voz. Cuando el control de voz no sea práctico o posible, métodos alternativos tales como los teclados podrán ser utilizados. Sin grandes, cor sin grandes corporaciones controlando la industria de los automóviles para lucrar, todos los sistemas de transporte podrán ser diseñados de manera modular se actualizarán continuamente y serán proveídos con los últimos adelantos en tecnología. A mí la idea de pasar por encima de los edificios, me encanta la idea, me encanta la idea. Y nos permitirá hacer tanto más de lo que, tenemos, que podemos hacer. Estamos tan limitados. Yo pienso sobre todo en el tema de la educación para los niños, que los niños en vez de ir al, al zoológico o al parque de atracciones como excursión escolar, porque aquí excursión escolar también es ir a los parques de atracciones, donde no aprenden nada, pero, um, pero podían ir a la China a estudiar unos días en la China, ¿no? Y, y es, es que los, no hay límite cuando te la pones a pensar, cuando, cuando ponemos la tecnología de manera segura, y a realmente a, a hacer su función, que es transportar a la gente y no hacer dinero para los dueños, pues será muy, muy, muy diferente. Sí, yo, yo veo eso también como una preocupación menos. ¿Eh? O sea, el simple hecho de tú moverte por decir a cualquier hora, en cualquier momento, a cualquier día, me explico, no, no, no es algo como de una preocupación de que tenemos que llegar a tiempo, tenemos que llegar muy temprano. Uh -huh. O sea, sabemos que una ciudad con este tipo de transporte, oye, va a ser un alivio. O sea, es uh -huh. una preocupación menos, de verdad te lo sí. digo. O sea, tú podrás salir a la hora que consideres mejor, cuando haya que salir temprano sales, cuando no, no, pero siempre va a estar el transporte disponible. Prácticamente sí. no vas a depender de un vehículo privado. Eso es lo que no. más me gusta. Eso mismo Exacto. es. Y no, no, y es impresionante, de verdad que yo creo que cuando se quita, digamos, esa, esa interferencia que es el dinero, en el sentido de as, para hacer este tipo de cosas, de verdad que el cielo es el límite y más allá. <risa> creo yo que sí. o sea, sí, se puede hacer mucho. Sí, sí. Y lo de la idea de que eh, los trenes, por ejemplo, no tienen que parar sino que se puede uh -huh. desconectar el, el, la cabina donde están los, paci los pacientes, los pasajeros que quieren bajar, sí. porque se puede mejorar la marcha un poco, pero puede salir un, una especie de brazo para conectarse coger la, y levantarlo, ¿sabes? O sea que se puede hacer, Correcto. Muy bien, se podía hacer con aviones también, yo creo que he escuchado ya que habla de aviones también así, ¿eh? uh -huh. ah, sí. y sí, mucho, sí. mucho sí. más funcional, ¿no? Porque yo las escalas, bueno, no creo que hay nadie que le guste las escalas en, en el aeropuerto. No, ya, terminas, terminas dando vueltas y luego estás sí, cansado sí. porque llevas por lo menos una maleta de mano y hay gente que sí, va, que yo no sé cómo los dejan subir, que van tan cargados. Sí. Y a todo lo demás los echan para atrás, pero siempre hay uno que entra y tiene la mochila que le sí. sobresale la cabeza y dos bolsos y un abrigo y dice, ¿cómo carajo entro en este ahí? Y luego no hay espacio para las maletas, oh complicado. complicado. Ugh, y, y, y pagas por un café y, y haces durar el café una hora para, para matar el rato y no hay nada para leer y si quieres comprar un libro es carísimo. Sí. Yo compro sí. una revista, suelo, cuando viajo suelo comprar una revista que se llama muy interesante, que es científico uh -huh. y, y normalmente las ediciones son siempre muy interesantes y me, amenor, me, me alegra el viaje leyendo estas cosas interesantes, ¿no? Pero la última vez que viajé, que fue cuando fui a Venus, uh -huh. justamente aquella edición salió con cosas que realmente no me interesaban mucho. Así que... Mm. Tenía el portátil conmigo, pero era un poco incómodo abrirlo en el avión. y no. Claro. Eso. Así que, pero en, en un avión de... Un... Bueno, si hay aviones o en un tren, lo que sea, igual tenemos... Que podemos conectarnos ahí en el mismo avión con algo del, del tren, del, no del avión, del tren. ¿Quién sabe? Las... No hay límites sí. uh -huh. Daniel, ¿tú puedes ver el, el libro lo suficientemente bien para leerlo también para nosotros? ¿O quieres pasar esta semana de leer? Daniel. como que no está? Ah, sí está. Ahí está. Daniel, no te escuchamos. No me escuchan. Ahora sí. Ah, hola, Jay. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy ¿Suremio? bien. ¿y? Bien, gracias. ¿Cómo ¿Tú están pies? ustedes? Tú pies, sí, sí, sí, sí. Hay un tú por Hay Eco, eco por allí. eco. Eco, eco, eco, eco. Bueno, justamente le estaba preguntando a Daniel si puedes, si en tu celular puedes ver bien para leer el, el próximo trozo que va sobre ciudades circulares, que no es muy largo, son dos párrafos. Claro, aquí ah. está, ciudades circulares, no sé si me escuchan. Sí. Listo, eh, ciudades circulares. La periferia de la ciudad es parte del área de esparcimiento con campos de golf, pistas de paseo y ciclovías. Además de instalaciones para practicar deportes acuáticos. Un canal de, de regadío encierra un cinturón destinado a los cultivos. La aplicación de nuevas tecnologías eliminará para siempre el uso de químicos peligrosos y pesticidas. Continuando al centro de la ciudad, ocho anillos de áreas verdes proveerán fuentes de energía limpia y renovable. Gracias a la utilización de dispositivos que capturan la energía eólica, térmica y solar, bellos paisajes, lagos y corrientes de aire caracterizan el cinturón residencial. Las viviendas y apartamentos estarán gratamente diseñadas para combinar con el paisaje. Un amplio rango de arquitectura innovadora proveerá múltiples alternativas para sus ocupantes. Adyacente al sector residencial, existirá una amplia selección de comida saludable y orgánica disponible a las 24 horas del día. Luego están los apartamentos y los centros de diseño, que rodean el domo central. Ocho domos menores albergarán las ciencias, el arte, la música, la investigación, las exhibiciones y ferias, el entrenamiento y los centros de conferencias, los que estarán totalmente equipados y disponibles para todos los habitantes. El domo central o domo temático alberga los sistemas cibernéticos, los establecimientos educacionales los centros médicos, además de tiendas, centros de comunicaciones, oficinas de trabajo en red y dependencias para, los ciudadanos de los niños, para el cuidado de los niños. Además, sirve como estación principal para los servicios de transporte los que pueden desplazarse horizontal, vertical, radial y circularmente, transportando a las personas por la ciudad con toda seguridad. Los sistemas facilitan el transporte eficiente para los ciudadanos, eliminando la necesidad de automóviles. El transporte entre ciudades estará dado por vehículos eléctricos y de monoriel. Yo lo, no sé vosotros, pero yo lo veo en la, en la cabeza un poco. ¿no? A, a, a pesar de que tenemos las fotos ahí, yo lo voy imaginando en la cabeza por tantas otras imágenes que uno ha visto. ¿no? Y me parece tan lógico y tan bello y tan limpio. Yo no sé si vosotros voláis mucho, pero yo en los últimos años he, he volado dos o tres veces al año. Y cuando miras hacia abajo y ves los pueblos y las ciudades como están, y luego miras uno de, de, de Jack, es que es nada que ver, nada que ver. Sí, yo digo que es algo, o sea, en la forma como Jack lo visualizó, por supuesto, él viajó, pues, a esas ciudades, entró a cada uno de los sitios, los visualizó lo totalmente y, y digo que y lo escatimó, digamos, en construir algo que fuese, o di, en este caso, diseñar algo que fuese muy funcional, ¿verdad? Que tuviera todas las eh, comodidades, ¿verdad? Y que fuera práctico, ¿verdad? Sí. Y, por supuesto, eh... Más que todo en la parte de la practicidad eliminamos un poco eso de que el edificio más alto del mundo o digamos la, la la estructura más rígida e impresionante. Si no es funcional, no tiene sentido, digo yo, ¿no? Creo que aquí en la ciudad él lo pensó muy bien y de verdad que hacerlo realidad sería algo muy impresionante, de verdad uh -huh. que sí. Y el tema de la arquitectura, porque la gente a veces se burlan un poco de ello y dicen, ah, parece muy futurista y tal. Pues no, porque hay cada vez más gente haciendo, haciendo domos. Hay empresas, bastantes empresas hoy en día, que venden planos por, o te montan una casa es, al estilo domo. Entonces se está haciendo. Y hay, una, hay épocas en la historia cuando ves un cierto minimalismo en, en los diseños y sobre todo con el, el arte más moderno, ¿no? Yo creo que el minimalismo no tiene que ser, es mucho más descansado a la vista, yo creo. Yo encuentro que algunas ciudades hoy en día, al ser tan así, tan encima, que apretan, se apretan mentalmente, ¿no? Y son un caos de, de ruido y de, de colores y de formas y de... No hay... no sé... Hay cosas que son muy antiguas. Por ejemplo, aquí en, en Mallorca están muy conocidos los, los viejos patios de las casas viejas de Palma. Si buscas la, los, los patios de, de Palma de Mallorca, seguramente encontrarás fotos. Son muy... con escaleras de piedra y muy rústicas, pero muy bonitas. Y con muchas plantas y todos diferentes niveles y tal. Y, y sí, muy romántica. Pero a la hora de limpiar, a la hora de mantener la practicidad, como dices tú, ¿no? y la gente dice, tenemos un castillo aquí, y la gente dice, oh, tiene que haber sido fantástico vivir aquí. Yo digo, una mierda, tiene que haberse frío para empezar, porque para mantener estas habitaciones con los techos tan altos, en invierno, ¿Sabes? En, encima de una, una... Bueno, está a una altura bastante... No sé qué exactamente, pero está bastante elevado el castillo porque tiene toda una vista de la bahía pues evidentemente estos sitios estaban construidos en sitios elevados para poder vigilar quién venía. Y tienes una vista impresionante, pero no vives en la, en la vista, vives en el castillo. Claro, y, correcto. Y escaleras y pasillos de piedra y uh, corrientes de aire y... Uh, no sé, yo no... a mí no me apetecería. Eso, eso creo que es, que es bien importante, que, que la gente compare lo que existe ahora con lo que podría existir, porque si el resto de ciudades de Latino Latinoamérica son como, como Quito, de, de Ecuador, hay, hay sectores, que, hay barrios que están... El cableado es horrible, en, en, en las calles y es una contaminación visual aparte de, de los otros tipos de contaminación de ruido y, y de polución. Entonces, es importante que la gente ponga una balanza qué es lo que quiere y quiere para, para sus descendientes, ¿verdad? Porque otra cosa es um, que hay, hay áreas residenciales para la gente rica y para la gente pobre y, y la ciudad, la ciudad es, es, es, es el lugar que que da cabida a, a la pobreza y a la diferencia de clases, y cuando hay pobreza hay crimen, y hay todo tipo de vicios. Entonces, creo que una, un rediseño de, de las ciudades cambiaría, obviamente, eso para bien, para que no exista. Sí, yo creo que todas las ciudades hoy en día, por desgracia, tienen barrios que son uh, pobres y que uno dice es indigno que en este... En estos años tenemos, estamos en el siglo XXI y todavía hay gente que tiene que vivir de esta manera, ¿no? Y yo creo que todas las ciudades tienen. ¿Y sabes dónde yo lo veo más? Si tengo que coger un tren, parece que los trenes cuando salen de la ciudad siempre salen por detrás de las fábricas, detrás de todo lo, que, lo más chungo de la ciudad, ¿no? Luego de repente ves un parque y tal, pero luego pasas un montón de casas que están, todo destartalados talados y pues, no sé. Y esto no lo veríamos. Me ha gustado lo de contaminación visual, dijiste, ¿no? Pues sí. Contaminación sí, sí, sí. visual, voy a recordar. Contaminación visual, me ha gustado. <ríe> Muy feo la... No es, no es por nada simétrico, edificio por aquí, todo improvisado, porque hay que darse cuenta que las ciudades, al menos, uh, coloniales en, en Sudamérica, ¿no? en Latinoamérica, son así, tienen un centro histórico y alrededor, construido, Uh, un, un área, como dije antes, para la gente rica, industrial y así, pero es todo improvisado porque no hubo nadie hace unos 200, 300 años que dijo, vamos a construir la ciudad para cierto número de gente, de posibles habitantes que pudiera existir en el futuro. Nadie lo hizo así. En cambio, estas ciudades creo que arreglarían eso de, de raíz. Y otra cosa que se me pasó comentar, pues la invasión de, de tierras en las Ciudades pobres, hay gente que, que va y invade tierras, cuando hay montañas, las colinas, y a veces hay uh, derrumbes, en Quito pasa mucho eso. Y hay gente que muere aplastada y es terrible. Aparte que se tienen que pelear por el, con el municipio por, por el derecho a las tierras, es, es terrible. Y otra cosa, y quería hacer también la, la mención de ciudades grandes, porque está en Nueva York, está en París, y no es como, es todo muy bonito, son ciudades que atraen a los, a los turistas, pero son ciudades muy sucias, hay ratas en las alcantarillas, no es que porque sean, estén en países de primer mundo, sean lo mejor que hay hay mucho, mucho que se podría arreglar ¿verdad? con las okay. ciudades Yo tengo un contacto en Facebook que continuamente postea fotos de ciudades Ajá. y cuando postea como de Nueva York lo, lo encuentro espantoso porque es todo edificio no ves un árbol según que, que, que desde qué ángulo saca la foto es todo picos de cemento es terrible. Y la isla de Nassau, creo que es, en las Bahamas, es casi todo cemento ya, también. Es espantoso. ¡Ah! Selva de selva de concreto. Sí. Total. Venga, seguimos. ¿Has leído, Jay? Sí, ¿verdad? Acabas de leer tú, ¿no? No, no fui yo. ¿No? Ah, bueno, pues, vamos a ver. Ahora vienen dos o tres chiquitines. ¿Sigues con los próximos tres? Okay. ¿Qué página es? Eh, 44. <coughs> okay. Ciudades Ciudad completamente totalmente... autosuficientes. Muchas ciudades serán diseñadas como sistemas totalmente autosuficientes. Tal como ocurre hoy con un crucero equipado para travesía de seis meses, las ciudades contendrán viviendas, teatros, parques, centros de entretenimiento y recreación, centros de salud y establecimientos educacionales junto con todos los requerimientos y comodidades para lograr un entorno totalmente dinámico. Estas ciudades serán tan autosuficientes como las condiciones lo permitan. En las localidades nórdicas o en áreas inhabitables, las ciudades podrían ser subterráneas. El complejo cibernético. Este complejo utiliza tecnología avanzada de imagen para proyectar una imagen tridimensional de la Tierra en tiempo real. Se vale de sistemas de comunicación satelital para obtener información de las condiciones climáticas alrededor del globo, las corrientes oceánicas, la cantidad de recursos disponibles, el número de habitantes, el estado de la agricultura, además de los patrones de migración de peces y animales. Los complejos cibernéticos interconectados representarán el cerebro y sistema nervioso de la civilización mundial. Toda la información estará disponible vía internet. Para todos quienes deseen verla, este sitio administrará nuestro patrimonio común y monitoreará la capacidad y real estado de salud de la Tierra. Ciudad Universitaria. Esta ciudad de arquitectura y estudios, estudios ambientales o universidad mundial constituirá un terreno de pruebas para cada fase del desarrollo arquitectónico. Este será un instituto de investigación viviente y en continua evolución, abierto para todos. El desempeño estudiantil estará basado en la acreditación de las competencias. Los resultados de las investigaciones serán aplicados directamente en la estructura social para beneficiar a toda la humanidad. La gente vivirá en estas ciudades experimentales para proveer así la retroalimentación directa sobre la viabilidad e idoneidad de los servicios de diversas estructuras. Esta información será utilizada para efectuar modificaciones a las estructuras con el fin de asegurar la máxima eficiencia, comodidad y seguridad. Este complejo será, además, utilizado para desarrollar sistemas de construcción modular y componentes que satisfagan un amplio rango de necesidades y preferencias. En muchos casos, la apariencia externa de los... ...estarán diseñados desde dentro hacia afuera. ¿Sí No, ya está. Gracias. Por un momento te perdimos y pensé que te habías caído. Ah, <risa> oh, no. <risa> pues, okay. qué increíble que sería así la ciudad. Como... Me gusta eso de que el centro sea el, como que el cerebro de la ciudad, como sí. el sistema nervioso central, por así decirlo. Sí. Y que hay universidad y que hay investigación. Y me encantaría vivir en una ciudad así donde pueda pueda primero vivir cómodamente y, y con todos los servicios básicos y que todos los habitantes tengan lo mismo y nadie se pelee por nada y, y pues y haciendo ciencia que creo que en el fondo es lo que todos los seres humanos quieren hacer con la curiosidad que tenemos ciencia verdad mm. esto de las ciudades completamente autosuficientes yo creo que está mal traducido um, the... Jack habla de Total Enclosure Systems, que lo hemos terminado traduciendo como eh, ah, si, si, sistemas de cerramiento total, total, que luego la gente ha pataleado y han dicho que parece como un cárcel, pero es que hay algunas terminologías que son súper chungas para, para traducirlas. Sí. Sí, enclosure es encerramiento, eso está correcto, sí. uh -huh. es así. Claro, lo que pasa es que cuando How tú you know. lo dices cuando lo dices de una manera o lo oyes por primera vez, es cierto, lo das a entender como si fuera como una cárcel y todo, pero es porque no, no se ha, digamos, hecho costumbre ese término. Uh -huh. Pero cuando tú hablas de unas ciudades de ese tipo es que de verdad es... Eh, es algo bien completo, de verdad, que sería, como dije hace ratico, de que todos vivamos en una ciudad de este tipo, sería una preocupación menos. Yo, <ríe> en sí, yo... el sentido de la sobrevivencia, de tener los insumos básicos, de tener agua, luz, eh, los servicios, pues y tenerlos disponibles todo el tiempo, y uno puede expandir su mente hacia cosas más, digamos, de crecimiento y de mejoría. Sí. Eso este de Enclosure yo lo, lo, lo, lo interpreto algo como que la geometría de, de la ciudad, que es, es un círculo, es un círculo cerrado y me imagino que uh -huh. si hace falta expandirla pues se construye un anillo más alrededor, pero claro. es una dinámica, es, es un centro, es, está cerrado sí, pero inteligentemente y, y es lo mejor. Sí, claro. Si llega un momento que, la, que una ciudad está llena, digamos, porque se ha sido construido para 50.000 personas, digamos, tendrán también todos los recursos organizados para 50.000 personas. Entonces, un tiempo antes de que llega a los 50.000 personas, seguirán construyendo otra ciudad. Sí. Serán construyendo otra ciudad y ya la gente puede ir entrando a vivir ahí. Y claro, con el transporte fácil y, y a mano que, que tendremos, pues, no será un problema tener que vivir en otra ciudad. Será una, una aventura. Yo creo que la vida será mucho más una aventura y seremos más aventureros también. No tenemos tanto miedo a salir al, al mundo. Yo he tenido mucha suerte en esto, que he podido viajar. Pero hay gente que no han tenido la misma suerte. Cierto. Y, y, y es... Te abre tanto la mente. Yo siempre digo, te abre tanto la mente el poder viajar y tal. Entonces, okay. los sistemas, esto está mal tra traducido. El, el, um, ciudades completamente autosuficientes. Por lo menos según lo estamos traduciendo ahora, ¿no? Claro. Y luego, um, la ciudad universitaria. Si logran el, el, el Center for Resource Management, el Centro mm -hmm. de Gestión de, de Recursos, Um, esto sería un tipo universitario, universidad también, parte para que la gente pueda estudiar, que pueden venir un tiempo, unos días o pueden quedar un tiempo largo y aprender bastante. O sea que, y, y es esto, el, el continuo, continuo evolucionar, ¿no? que siempre estaremos, como dice, ¿no? viviente, un es, instituto de investigación viviente y en continua evolución. Esto es lejos de lo que dicen la gente, que es una utopía, ¿no? Cuando dicen de la utopía. Es, una, es, una, es un sistema, una sociedad continuamente evolucionando. Y los resultados de las investigaciones serán aplicados directamente en la estructura social para beneficiar a toda la humanidad. Y esto será una motivación muy fuerte también para la gente. Saber que lo que están haciendo se va a ayudar el bienestar de todos los demás, ¿no? O sea, estamos con el egoísmo funcional. Yo mejoro tu vida porque al final mejoro la mía. Eso es correcto. Estaba, estaba viendo la parte del complejo cibernético y, y que, bueno, sería monitorear constantemente el, el clima, al menos, para... para pararse mejor contra desastres naturales y qué sé yo. Y sí. me imagino que estas ciudades van a estar bien equipadas como para resistir terremotos, inundaciones, tsunamis. Y eso es muy importante porque uh, en Japón ha pasado eso y el tsunami fue, fue inesperado y Japón es un país muy avanzado, pero aún así eh, perdieron mucho, muchas vidas y, y material también. Y la de Tailandia fue espantoso también. Ah, el tsunami, es el 2004, creo que fue ese. Uh -huh. ¿Fue tantos años? 16 años. ¿o? No. Sí. Okay. Bueno, me toca a mí leer, ¿no? <coughs> ok. Hay uno, dos, tres, sí, leeré tres también. Ah, ah, ah, ah, ah. No ¿Perdón? que justamente acabo de leer que viene un poco de lo que acabo de decir. Rascacielos. Rascacielos. Estos rascacielos serán construidos con fibras de carbón reforzado y hormigón pretensado. Resistirán terremotos y vientos huracanados gracias al emplazamiento de tres largas, masivas y estilizadas columnas de 100 pies de ancho en la base. Ah, oh, grande, ¿eh? 100 pies. Esta estructura tipo trípode está reforzada para disminuir los efectos ocasionados por los esfuerzos de comprensión, tensión y torsión. Estos descomunales rascacielos asegurarán la disponibilidad de terrenos para parques y reservas naturales, a la vez que contribuirán a controlar la expansión urbana. Cada una de estas torres albergará un ambiente completo incluyendo tiendas, dependencias para el cuidado de los niños, centros de educación, centros médicos y espacios, espacios para la recreación. Estas instalaciones reducirán la necesidad de tener que trasladarse fuera para ir por estos servicios. Centro para el di diálogo. La misión del Centro para el diálogo es presentar los temas urgentes para su evaluación y formular preguntas relevantes para un debate público informado. La foto de la derecha muestra la construcción automatizada del domo. Esto es muy importante, porque esta es una manera que la gente puede… Ah, bueno, hablamos de esto después, perdón. Es <ríe> que Sistemas navieros internacionales. Embarcaciones hidrodinámicas permitirán viajes eficientes de alta velocidad. Serán energéticamente eficientes y proveerán máximo confort y seguridad para sus pasajeros. Estas embarcaciones serán fabricadas a partir de materiales compuestos durables. Las superficies externas consistirán de una fina capa de titanio que requiere un mantenimiento mínimo. Cuando el clima lo permita, porciones de la cubierta pod se podrán abrir. Okay. Bah, vamos a los rascacielos. Estos rascacielos van a ser la hostia de grande. ¿eh? Si tienen unas columnas, tres columnas, de 100 pies de ancho en la base, 100 pies es grande. ¿eh? Sí. Sí, sí, se nota que es una estructura hiper sólida, pues. Y claro, va a ser como una mini ciudad, se puede decir, sí. ¿no? Exacto. Ese es como el, el, ese serían como, entre comillas, el equivalente del Burj Dubai, el Burj Khalifa, que está ¿Eh? en Dubai. Right. Y lo que es, es bueno de esto también es que se liberará espacio para parques y reservas naturales, porque no estaremos comiendo el, el terreno en plan horizontal, estamos yendo para arriba verticalmente en vez de horizontalmente, entonces tendremos mucho más espacio natural. ¿no? En vez de expandir a lo horizontal, crecer hacia arriba. Y claro, los edificios... Hoy en día, si piensas en, hay, hay fotos en, de, de unos edificios en, en, no sé si en Hong Kong o en China, que son miles y miles de cajitas, uno encima de otro, todo apretado. Y en, en una foto ves como dos, dos o trescientas terracitas, ¿no? Porque son realmente horribles. Pero esto no tiene que ser así. Es, estos, en estos edificios que sugiere Jack, serán ensonorizados, serán con toda la tecnología moderna, Ascensores rápidos y seguros, nada de bichos, nada de ladrones, o sea que será completamente diferente, muy privado, pero a la vez con la parte social, cuando vas abajo y tienes las, las, los centros de niños y todo esto. Por cierto, pone incluyendo tiendas, pero no serán tiendas como pensamos hoy, serán más bien como mini access centers en todo caso. Mm, o sea, en un centro de distribución sí. pequeño. Sí. Y luego sí. el centro para diálogo, perdona, vas a decir? No, no, todo bien. Oh. Luego el centro de diálogo es muy interesante, porque así la gente puede participar más y pueden informarse mejor, que es lo que nos falta hoy. No tenemos un, un sistema donde la gente realmente puede aportar su, sus necesidades o sus comentarios o sus sugerencias, ¿no? Es muy importante cuando dice formular preguntas relevantes. Eso es muy importante. Hombre, of course. Y luego la idea de los barcos rápidos. Bueno, yo soy la peor marinera del mundo. Yo me mareo con un vaso de agua. Pero me parece fantástica la, la, la idea de estos estas um, embarcaciones. Fantástico, ¿no? Sí, sí, porque yo creo que también se va, a, se va a poder conocer el mar de otra manera, ¿no?, también, porque van a ser este tipo, me imagino que tendrán vistas inclusive hasta debajo de la cubierta, con estos materiales ultra resistentes, podrás tener un super cristal y podrás ver todo el tiempo, como decir, un, un acuario <ríe> en el mismo barco, pues por decirlo así, imaginándonos algo de alta tecnología. Hombre, si son para transportar gente, me imagino que tendrán más ventanas. Ahora, si es para transportar bienes, pues no hará falta. ¿No? Y viajes e eficientes de alta velocidad. Me, me hace gelatina en las rodillas pensando en, en alta velocidad en, en el mar. Porque cuando he ido a alta velocidad en el mar, ha sido... Golpeando contra las olas y... ¡ugh! Terrible, uh, terrible, terrible, terrible. Bueno, a ver, seguimos, un, seguimos con uno más. Uh, embarcaciones, canales y cruceros, auto. David, ¿quién eh, es? la sí. parte de embarcaciones y luego la de canales y cruceros? Y con esto, okay. no, basta para hoy. Muchas embarcaciones tendrán componentes removibles en contenedores estandarizados para una transferencia fácil y rápida. Secciones de carga completas serán desmontadas en lugar de contenedores individuales. Canales y cruceros. Un sistema de transporte nacional eficiente incluirá una red de canales fluviales y sistemas de irrigación. Muchas de las embarcaciones que navegarán por estos canales serán plantas automatizadas, mientras que otras transportarán pasajeros y carga. Un innovador programa de estudios podrá ser ofrecido en centros de educación flotantes, donde niños y adultos viajarán de un área del continente a otra. Esto permitirá que aprendan sobre el mundo no solo a través de libros, sino a través de la experiencia misma de visitarlo e interactuar con él. Megaproyectos hidrológicos serán parte integral de una planificación intercontinental minimizando inundaciones y sequías, o a la vez que ayudará y monitoreará la migración de los cordúmenes de los cardúmenes de peces, removerá los sedimentos acumulados y desarrollará áreas para tratar y limpiar las aguas servidas de la agricultura y las ciudades. Las crecidas de los ríos serán drenados a tanques de almacenamiento permitiendo que toda esa agua sea usada durante periodos de sequía. Esto no solo contribuirá a mantener el nivel freático, sino que también constituirá un cortafuego natural y una fuente de agua contra incendios. Además, estos canales suministrarán agua para la agricultura y canales de irrigación. Reemplazarán la piscicultura actual, protegerán los pantanos y la vida salvaje, y suministrarán agua suficiente para todas las áreas de recreación. Esto del agua es tan importante, tan importante, sí. porque vamos a ver, falta de agua, ya estamos viendo sequías por ahí, pero también otros sitios que tienen demasiado agua. Ahora, a ver, ¿quién de los políticos sugiere que ahora empiezan a construir Uh, embalses o tanques para guardar el agua de, de que sobra de cara a que a 10 años ninguno porque solo miran sus cuatro años en poder no miran a la larga esto es correcto y no y, y la gente seguro que si si alguno se sugeriera una cosa así la gente pata alergia me diría no necesitamos libros para la escuela y el comedor de los niños y necesitamos luces en la calle tal y, y la gente tampoco ven a lo largo, pero estas cosas nos vienen encima y no estamos preparándonos para ello. Porque es que no es, no es solo que no estamos tomando medidas para cortar el problema de del cambio climático, sino estamos preparando las ciudades para cuando llega Porque aunque empezamos a cortar las emisiones mañana mismo, imposible, pero aunque lo hiciéramos, Todavía vamos a seguir sufriendo efectos hasta que se esteriliza y podemos limpiar el, el problema solucionarlo. Tenemos que tomar medidas um, ¿cómo es la palabra? preventivas. Tenemos que prepararnos. Y los políticos no están pensando así. Ninguno. Yo no he visto ningún plan de ningún político en ninguna parte del mundo. Y hay islas que están desapareciendo ya porque el mar los está comiendo. Y esta es gente que... está... Literalmente con el agua al cuello. Sí, lamentándolo mucho, es el, como que lo hemos dicho varias veces, pues, por lo menos para los políticos actuales, eso no es relevante para ellos. Para ellos es estar, como dices tú, los cuatro, cinco, seis años en el poder, hacer dinero, solucionar uno que otros problemas, eh, parches, pero no ir más allá. Estas son soluciones integrales que requieren, primero, una inversión y tiempo que va más allá de un gobierno, pero eso es para ellos no es relevante o simplemente no lo entienden, no lo ven. Entonces, claro, es ahí donde entramos en otra cosa. Construirán más casas y más uh -huh. locales para negocios, pero no miran más allá y esto nos va nos va a costar, nos, nos va a costar a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros nietos sí. y a los sí. suyos también, porque ellos también tienen hijos. Pero claro. No lo prevé. Es verdad. Uh -huh. es Daniel, eso. Daniel, estás muy calladito, hijo. Interrumpa de vez en cuando, eh. Daniel es un oyente. Ay, se te ve la luz, la línea blanca alrededor de tu, tu foto, pero no se te escucha. No, no me ah, escuchan. Ahora Estoy... sí pero no creo que el micrófono está dañado ahora te escuchamos te apetece decir algo sobre lo que hemos leído hoy está porque estás muy calladito No veo tu luz, aparece tu, ¿sabes qué te digo? no cuando, cuando habla alguien y tiene la foto chiquita, sale la, la línea blanca, no se te oye. No se te oye. Ay. Es, el, es el micrófono, es el micrófono, sí. que estoy seguro que no, algo sí. pasa. Va y viene, va y viene. Bueno, chicos, eh, para esta semana yo voy a llamar a tiempo porque tengo que hacer cositas todavía. Así que voy a parar la grabación. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene y seguiremos con más cosas sobre...